¿Qué tal? En este video resolveremos 5 ejemplos de inecuaciones de cociente utilizando el método por casos. Primero debemos recordar las reglas de los signos para la división, o sea que cuando dividimos dos números positivos tendremos un número positivo, si dividimos dos números negativos, también vamos a tener un cociente positivo. Si dividimos un número positivo entre un número negativo, el resultado será negativo. Y si dividimos un número negativo entre un número positivo, también tendremos un resultado negativo. Vamos a recordar que en la recta numérica, a la derecha del cero, vamos a tener los números positivos. Y a la izquierda del 0 vamos a tener los números negativos. Entonces decir que vamos a tener un cociente positivo es equivalente a decir que vamos a tener un cociente mayor a 0. Aquí también tendríamos mayor a 0 y aquí tendríamos un cociente menor a 0 porque es un número negativo y por acá también menor a 0. Esto es importante porque precisamente vamos a resolver inecuaciones de cociente donde veremos estos signos, aunque por supuesto que también algunos problemas nos van a pedir que sea mayor o igual que cero o menor o igual que cero. Ese tipo de ejercicios también se van a presentar. Otra cosa que debemos saber es que el denominador nunca debe ser igual a cero porque la división entre 0 está indefinida. Y por último, si lo que queremos es precisamente que esa expresión de cociente sea 0, la única forma es que el numerador sea 0, porque ya dijimos que el denominador no debe ser igual a 0. Bien, estos son los primeros puntos que tenemos que saber antes de empezar a resolver los ejemplos. Vamos a resolver en total 5 ejemplos y los voy a separar en dos niveles. Te voy a explicar. En el nivel 1 vamos a considerar que son las inecuaciones de cociente un poquito sencillas, que son las de primer grado, y vamos a tener la variable ya sea en el numerador o en el denominador, pero no en ambas partes. Y también dentro del nivel 1 vamos a revisar las inecuaciones de primer grado con la variable en el numerador y en el denominador. En el nivel 2 vamos a encontrar inecuaciones de segundo grado. Primero, donde la variable solamente se encuentre en el numerador o en el denominador, pero no en ambas partes. Y después vamos a mezclar las de primer grado con las de segundo grado. O sea, una estará en el numerador, ya sea la de primer grado o la de segundo grado, y la otra en el denominador. Comencemos con los ejercicios del primer nivel. Ejemplo 1. Tenemos la fracción algebraica 1 sobre 3x menos 6 y nos dice el símbolo de desigualdad que debe ser menor a 0, o sea queremos que esto sea negativo. Ya revisamos al principio que para poder tener un cociente negativo deberíamos tener positivo entre negativo o bien negativo entre positivo. Observamos que el numerador es un número positivo, por lo tanto si quiero que esta fracción algebraica sea negativa, o sea menor a 0, lo único que me queda es que el denominador sea negativo. Lo que voy a hacer es anotar 3x menos 6 y como quiero que sea negativo, voy a poner que sea menor a 0. Resuelvo esta inecuación de primer grado y voy a tener el intervalo de solución del ejemplo 1. Recuerda que para resolver las inecuaciones de primer grado, usamos estrategias muy similares para las ecuaciones. Aquí, por ejemplo, para poder quitar este menos 6, tenemos que sumar 6 en los dos miembros de la inecuación. al sumar 6 en el miembro de la izquierda, este menos 6 se va a eliminar, y al sumarle 6 al 0 voy a tener 6 positivo. Para poder eliminar este 3, debo aplicar el inverso multiplicativo, que es la división entre 3, 3 entre 3 me da 1, 1 es el neutro multiplicativo, 1 por x, x menor a 6 entre 3, 2. Esto quiere decir que cuando x sea menor a 2, el denominador será un número negativo y por lo tanto la fracción será negativa. Por lo tanto esta es la solución, solamente la voy a escribir como un intervalo. Como x es menor que 2, si dibujo la recta numérica y ubico el 2, pero el 2 no se toca, entonces tendremos que tener un círculo vacío y como dice que es menor, pues entonces voy a la izquierda, hacia la izquierda se encuentra menos infinito, por lo tanto el intervalo será menos infinito coma 2, intervalo abierto, porque no contiene al 2, o sea, x pertenece a este intervalo, esta es la solución del ejemplo 1. Resolvamos ahora el ejemplo 2, menos 6 sobre 4x menos 7 mayor que 0. ¿Qué condiciones se deben cumplir? para que una fracción sea mayor a 0, vamos a revisar, debemos tener un número positivo entre otro número positivo, o bien un número negativo entre otro número negativo. Observamos que en el ejemplo el numerador es menos 6, o sea ya es un número negativo, por lo tanto solamente queda que el denominador también sea un número negativo. Así que vamos a tomar el denominador 4x menos 7, y vamos a averiguar en qué intervalo es menor a 0, o sea, en qué intervalo es negativo, ¿bien? Resolvemos, igual que en las ecuaciones, para poder quitar este menos 7, sumamos 7 en los dos miembros de la inecuación, nos va a quedar 4x menor a 7, luego inverso multiplicativo de 4, es un cuarto, entonces dividimos entre 4 y finalmente nos queda x menor a 7 cuartos. Dibujamos la recta numérica, ubicamos 7 cuartos, sabemos que es un intervalo abierto y dice que x es menor, por lo tanto va a la izquierda, por ahí va x, ¿bien? Hacia la izquierda se encuentra menos infinito, por lo tanto x pertenece al intervalo de menos infinito hasta 7 cuartos, intervalo abierto. Esta es la solución para el ejemplo 2. Ahora vamos a resolver el ejemplo 3. Tenemos la variable en el numerador y en el denominador. Esta fracción debe ser menor o igual que 0. Revisemos la tabla del principio. Para que la fracción sea negativa o sea menor a 0, el numerador debe ser positivo y el denominador debe ser negativo, o bien el numerador debe ser negativo y el denominador positivo pero si además queremos que sea menor o igual, debemos recordar que solamente el numerador puede ser igual a 0, pero el denominador no. Así que este ejercicio lo vamos a resolver por casos. Caso 1, vamos a hacer que el numerador sea positivo y el denominador sea negativo, así que x más 2 será mayor que 0, y x más 1 será menor a 0, pero además como el numerador puede ser 0, entonces vamos a ponerle que es x más 2 mayor o igual que 0. Resolvemos esta inecuación y tendremos x mayor o igual que menos 2, y en la otra inecuación, x será menor que menos 1. Trazamos la recta numérica, empezamos con el primer intervalo, x es mayor o igual que menos 2, ubicó el menos 2, es un intervalo cerrado, así que es un círculo relleno, y luego como es más grande, pues va a la derecha, por allá va x. Y luego x menor a menos 1, ubico el menos 1, intervalo abierto, o sea es una bolita vacía. Y luego como es menor, va a la izquierda. Y el intervalo solución para el caso 1 será de menos 2 hasta menos 1. Caso 2, ahora haremos que el numerador sea negativo y el denominador positivo, x más 2 será menor que 0 y x más 1 será mayor que 0, pero como el numerador puede ser 0, entonces vamos a ponerle x más 2 menor o igual que 0. Resolvemos la primera inequación y tendremos x menor o igual que menos 2 y en la segunda x será mayor que menos 1. Ubicamos estos intervalos en la recta numérica y tenemos menos 2, cerrado, como x es menor va a la izquierda, x mayor a menos 1, ubicamos el menos 1, intervalo abierto, y como es mayor va a la derecha, en el caso 2 no hay una intersección en estos dos intervalos, por lo tanto x pertenece al vacío, la solución de esta inecuación será la unión de estos dos casos, y como el caso 2 corresponde al vacío, entonces x pertenece al intervalo de menos 2 a menos 1, Hemos terminado el ejemplo 3. Ejemplo 4. En este ejemplo la inecuación nos dice que esta fracción algebraica debe ser mayor que 0, o sea debe ser positiva. Vemos que el número de arriba ya es positivo, por lo tanto el denominador también debe ser positivo, porque positivo entre positivo nos da un número positivo. Por lo tanto vamos a tomar esta ecuación de segundo grado y vamos a resolver la desigualdad cuando es mayor que 0. Para resolver una desigualdad de segundo grado, lo primero que tenemos que hacer es factorizar. Observemos que este es un caso de factorización de un trinomio cuadrado no perfecto, donde a es igual a 1. Así que vamos a buscar dos números que multiplicados nos den menos 6 y que sumados nos den 1. En primera posición de nuestros dos factores vamos a colocar la raíz cuadrada de x al cuadrado, que es x, y luego vamos a buscar estos dos números que multiplicados en menos 6 y sumados en 1. Esos números son más 3 y menos 2. Si los multiplico tengo menos 6 y si los sumo tengo más 1. Ahora lo que voy a hacer es encontrar los puntos críticos. Para eso igualo a 0 cada uno de los factores y despejo x. x más 3 igual a 0, luego x es igual a menos 3 x menos 2 es igual a 0 y luego x es igual a 2. Vamos a graficar estos números para encontrar los intervalos que vamos a inspeccionar. Ubicamos el menos 3, ubicamos el 2, como dice mayor que 0, estos van a ser intervalos abiertos y ahora vamos a observar qué intervalos tenemos. Tenemos un intervalo de menos infinito a menos 3, un intervalo de menos 3 a 2, y un intervalo de 2 a infinito, son tres intervalos. Vamos a elegir números que se encuentren en esos intervalos. Por ejemplo, un número que esté entre menos infinito y menos 3 puede ser menos 5. Puede ser cualquier número que se encuentre en ese intervalo, ¿bien? Luego, un número que se encuentre entre menos 3 y 2 puede ser el 0, y un número que se encuentre entre 2 e infinito puede ser el 5 positivo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Aquí dice que estos dos números al multiplicarse deben ser positivos, pues lo que voy a hacer entonces es sustituir estos posibles valores para x en estos dos factores y revisar que el producto resultante sea mayor que 0. Entonces voy a comenzar obteniendo x más 3. ¿Qué signo va a tener x más 3 si x vale menos 5? ¿menos 5 más 3? da menos 2, por lo tanto voy a tener un signo negativo. Ahora, ¿qué signo tendrá x más 3 si yo utilizo x igual a 0? 0 más 3 me da más 3 que es positivo. Y finalmente, ¿qué signo va a tener x más 3 si yo utilizo x igual a 5? 5 más 3 es 8, por lo tanto es positivo. Ahora reviso los signos con el segundo factor, x menos 2. Si x vale menos 5, ¿qué signo va a tener x-2? menos menos 5 menos 2, menos 7, por lo tanto negativo. Si x vale 0, ¿qué signo va a tener x-2? menos 0 menos 2 es menos 2, y por lo tanto es negativo. Por último, si x vale 5, ¿qué signo tendrá x-2? menos 5 menos 2 es 3 positivo, por lo tanto positivo. Ahora vamos a realizar la multiplicación, porque aquí estos dos factores se están multiplicando, y el objetivo es que sea mayor que 0. O sea, nos interesa que este producto de signos sea positivo. Entonces, negativo por negativo, positivo. Positivo por negativo, negativo. Positivo por positivo, positivo. ¿Qué intervalos son los correctos? Únicamente los que nos dan positivo. Menos infinito a menos 3 y 2 a infinito. Por lo tanto, hemos encontrado la solución de esta inecuación. La voy a escribir en este pequeño espacio que nos quedó por aquí x pertenece a la unión de estos dos intervalos, menos infinito hasta menos 3, unión con 2 hasta infinito, paréntesis porque estos números no están contenidos en la solución, ¿ok? Ya tenemos resuelto el ejemplo 4. Ejemplo 5, tenemos una fracción donde la variable se encuentra en el numerador y en el denominador y la inecuación indica que esta fracción debe ser mayor a 0, o sea, positiva. Hay dos casos para que esto ocurra, ya sea que el numerador y el denominador sean positivos o bien que el numerador y el denominador sean negativos. Así que vamos a resolver por casos. Caso 1 Queremos que el numerador sea positivo y el denominador también sea positivo. Por lo tanto, 2x menos 8 tiene que ser mayor a 0. Despejamos x y tendremos 2x es mayor que 8 y luego x es mayor a 8 entre 2, que es 4. Ahora vamos con la ecuación de segundo grado. x al cuadrado menos 25 tiene que ser mayor a 0. Primero factorizamos, observamos que esto es una diferencia de cuadrados. Por lo tanto es raíz del primero más raíz del segundo por raíz del primero menos raíz del segundo. Y esto tiene que ser mayor que 0. Encontramos los puntos críticos igualando a 0 y despejando x. Tenemos que x es igual a menos 5 y que x es igual a 5 positivo. Voy a poner primero la recta numérica, voy a ubicar el menos 5 con intervalo abierto y el 5 con intervalo abierto también. Tenemos un intervalo que es de menos infinito hasta menos 5, un intervalo que es de menos 5 a 5 y un intervalo que va de 5 a infinito, ¿de acuerdo? Vamos a analizar el signo de los factores. Queremos que al multiplicar estos factores nos dé un número positivo. Voy a anotar por aquí los factores x más 5 y x menos 5. Y ahora tengo que poner números que se encuentren en este intervalo, en este y en este otro. Para el primer intervalo voy a usar menos 6. Para el segundo voy a usar 0 y para el tercero voy a usar 6. Recuerden que puede ser cualquier número. Bien, ¿qué signo va a tener x más 5 si x vale menos 6? Menos 6 más 5 es menos 1, por lo tanto el signo es negativo. Luego, ¿qué signo tendrá x más 5 si x vale 0? 0 más 5 es 5, por lo tanto es positivo. Y para el tercer intervalo, si x vale 6, ¿qué signo tiene x más 5? 6 más 5 es 11 positivo, por lo tanto será positivo. Ahora vamos con el segundo intervalo. Si x vale menos 6, ¿qué signo tendrá x menos 5? Menos 6 menos 5 es menos 11, por lo tanto negativo. Con el segundo intervalo, si x vale 0, 0 menos 5 es menos 5 y por lo tanto es negativo. Y por último, si x vale 6, 6 menos 5 es 1 y el 1 es positivo. Ahora, tal como dice aquí, pues estos dos factores se están multiplicando, por lo tanto, estos signos los voy a multiplicar. Negativo por negativo es positivo, positivo por negativo es negativo, y positivo por positivo, positivo. Me interesan los positivos, los mayores a cero. Por lo tanto, este es un intervalo de solución, y este es el otro intervalo de solución. Por aquí voy a tener entonces, menos infinito coma menos 5, unión con... 5, infinito. Pero no he terminado porque el caso 1 debe ser la intersección de estas dos inecuaciones que hice. Entonces voy a trazar la gráfica. Primero donde dice x mayor que 4 voy a ubicar el 4. Es un intervalo abierto. Y como dice que es mayor, entonces va a la derecha. Por allá va x. Ahora de esta parte, primero voy a tener de menos infinito a menos 5. Menos 5 está por aquí a la izquierda. Intervalo abierto. Y va hacia la izquierda. Y luego de 5 hasta infinito, el 5 abierto por aquí, y luego a la derecha hasta infinito. Por lo tanto, la intersección queda a partir del 5 hasta infinito. Ahora sí, puedo escribir la solución del caso 1. x pertenece al intervalo desde 5, sin contener al 5, hasta infinito. Tenemos la primera parte. La segunda parte es el caso 2 donde podemos tener el numerador negativo y el denominador negativo. Vamos a escribir entonces 2x-8 menos menor a 0, resolvemos esta inecuación. 2x es menor que 8 y luego x es menor que 8 entre 2, o sea 4. Ahora vamos con la ecuación de segundo grado, x al cuadrado menos 25 menor a 0, el procedimiento es exactamente el mismo que el que hicimos anteriormente. Así que vamos a retomar esa tablita que ya tenemos. La única diferencia es que ahora nos interesa el intervalo donde sea menor a 0, o sea el intervalo negativo, que en este caso es menos 5 a 5. Ahora vamos a graficar los resultados de estas dos inecuaciones. Comenzamos con x menor a 4. Ubico el 4, es un intervalo abierto y como es menor va a la izquierda. Por allá va x, sabemos que a la izquierda está menos infinito y a la derecha es más infinito, ¿ok? Luego de menos 5 a 5, el 5 se encuentra a la derecha del 4 y el menos 5 a la izquierda, de hecho bastante a la izquierda. Los dos son abiertos, entonces vamos a ponerlos abiertos y x va desde el menos 5 hasta el 5, ahí está x. Pero solamente vamos a tomar como solución la intersección de estos dos intervalos, por lo tanto para el caso 2, x pertenece al intervalo desde menos 5 hasta 4, intervalo abierto. La solución final es la intersección del caso 1 con el caso 2. Vamos a ver si el intervalo se puede simplificar. Ubico el intervalo de 5 infinito y ubico el intervalo de menos 5 hasta 4. Como observo que no se puede simplificar más, entonces la solución quedará escrita finalmente como x pertenece al intervalo menos 5,4, intervalo abierto, unión con 5 hasta infinito, intervalos abiertos. Esta es la solución del ejemplo 5. Bien, esto es todo por este video. Espero que te haya ayudado a resolver tus dudas en las inecuaciones de cociente. Nos vemos pronto, cuídense, chao.